Estrategias mentales en las carreras de montaña y más concretamente en esta que acabo de correr del Cross de la Pedriza 2021. Una carrera muy dura. Pues lo primero es planificar, saber en qué carrera te vas a apuntar, ver el, el perfil, saber si es muy técnica o poco técnica, cuántos kilómetros son y cuál es el tiempo que tú vas a estar haciendo esa carrera yo En mi casa, como sé que son unas cuatro horas, cuatro horas y media, pues eh, eso me ayudaba a hacer esa gestión del esfuerzo y de la intensidad que tenía que correr durante cada punto. Y eso a nivel mental me hacía que la carrera fuera más familiar, que, que me lo tomara con calma y que no fuera agobiándome de que cuánto queda, cuánto queda a la cima, a las torres que son 1800 metros de nivel que es mucho de nivel nada más por piedras no que puedas correr fácilmente entonces si te vas agobiando con cuánto te queda para arriba o cuánto te quedas hasta meta ya tu mente se te va a boicotear entonces para mí era disfrutar incluso he parado un poquito unos segundos a hacer alguna foto y tener paciencia hasta llegar hasta arriba a las torres y luego bajar pues igual saber que todavía me quedaban muchas mucho tiempo, incluso pues eso, una hora y media, dos horas para bajar, y tomarme con calma, disfrutar, controlar esa visión de túnel y darme, sobre todo, una autoabla, que la autoabla puede ser en forma positiva o darte autoinstrucciones concretas. Yo, siendo positivo, pues me he dicho Venga, eres una máquina eh, Vas bien, lo estás consiguiendo Eres un titán Una persona que me ha animado me ha dicho Eres un titán, venga, tal Me ha parecido increíble Aunque fuera de un corredor de un montón Pero tú asúmelo como, como tuyo Incluso dítelo a ti mismo Eres un campeón Estás haciendo genial Disfruta del día Y luego autoinstrucciones Pues son cosas muy concretas Que nos decimos ...para conseguir algo que queremos hacer, ¿no? En mi caso, por ejemplo, era como bajar el ritmo... ...no querer ir a tope... ...y sobre todo tener cuidado con las piedras... ...focalizarme, prestar más atención en el camino... ...porque ha una carrera muy técnica... ...pues eso, te puedes tropezar enseguida... ...entonces mi auto habla, era, mis auto instrucciones eran en ese sentido... ...focaliza, venga, ten, ten cuidado que estás en visión de túnel... ...pues mira las piedras tranquilo paciencia recupera y sigue y cuando estaba muy cansado pues eso sigue venga un poquito más Ahí venga, que ya lo tienes venga que eres una máquina y otra estrategia que funciona muy bien es el agradecimiento dar las gracias animar a los compañeros de carrera dar las gracias a la gente del, de, que está por el campo el público que te está animando pues ese agradecimiento lo que te hace es que, que es eso que te relajes, que notes que estás en la misma tribu, que estamos todos conectados y eso te da más energía y vitalidad. Así que, aunque alguien te pase o tú pases a alguien, pues darle ánimos y que eso te ayuda a él y te ayuda a ti mismo. Así que estas son algunas de las estrategias mentales que he utilizado durante esta carrera. ¿vale? Y la respiración que al final la respiración que es algo fisiológico, pero te ayuda a estar también en un nivel más tranquilo, más focalizado, ayuda a aumentar el nivel de oxígeno a todo tu cuerpo y a estar más calmado y en esta zona óptima de activación, que es donde hacemos tenemos nuestro mejor rendimiento. Coméntame qué estrategias utilizas tú durante las carreras, qué te vas diciendo, si es positivo o negativo y cómo lo llevas. Porque, por ejemplo, yo que me he tropezado eh, varias veces y que me he caído una vez, aunque en, en una zona muy fácil, pues me podía haber dicho qué torpe eres, que tal, otra vez igual, eh, no tienes cuidado... Pues no, al contrario, he dicho, venga, bien, sigues es eso, paciencia, me enfoco en lo positivo, en lo que sí que depende de mí y no en las consecuencias negativas que quiero evitar, ¿vale? Aunque sí que muchas veces me auto habla, era, cuidado, no te lecciones, pero la forma de darle la vuelta ha sido, tranquilo, venga, sigue, focaliza en el camino, que es lo que al final me va a ayudar a conseguir ese objetivo de no caerme. Pues espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Un saludo y pasa buen día. Disfruta el sol por la piel, por los ojos.